Bueno, ahora Laura está ahí haciendo bueno, lo de. Para revisar cómo son las heces y eso. Si ¿Sí tienes. Exactamente. Es Con sangre, ¿no? Para llevarlas al hospital a analizar. Vale, vale. Ah, vale, vale. Bueno, para que la lleves tú. Sí, ahora llevo. Vale, y tienen sangre, ¿no? Sí. Vale, vale. Ah, no, no lo sé. Ah, vale, vale. Y nunca está sujetando a Fermín, mientras voy a hacer rascamientos. Aquí, bueno, pues al final las medicaciones pues no a todo el mundo le gustan y si son pues con cariño, será todo mejor. Pues Aquí está Esther, viendo que todo está correcto, y aquí que es un poquito más asustadiza, eh, preciosa, ya tiene esa piernecita amputada, es también mayor, no tanto, también tiene 17 años. La cabra más mayor de Santo, ¿verdad? sí. en tu amigo un momento para gusta. bueno en el por si no lo habíamos dicho nunca en el santuario siempre empezamos con las medicaciones más urgentes antes de empezar los desayunos supervisamos a los que están más críticos o han estado que requiere más supervisión constante. Digamos y todo y luego ya empezamos los desayunos y continuamos con el resto. Vale. Sí ya sé que no te gusta. Rico. Esto no le gusta mucho, pero le viene muy bien. Es una medicación oral. Así no se le pinchan cosas. No hace las necesarias. Y esta tampoco le gusta mucho, pero bueno. No, no le gusta leer nada, por boca Ya. Un segundo, un segundo, queda, ¿eh? Vale. Ok. Está pero... Bueno, la identifica como la suma. Ya está. No ¿Está? ¿Qué te ¿no? Y ahora lo que dice: Me habéis medicado por no rascarme. La claro. colita que Sí, la colita la tiene súper. El estado de ánimo de Fermín va a acorde a la altura de su cola. Estado de ánimo alto. Muy bien, Fermín. Hola, ¿Qué tímido? Con oh, su barbita, eh.